Eh, imagino que habéis silenciado los móviles o apagado, así que os doy a todos la, la bienvenida a la, a la presentación, la primera presentación de Valencia del 150. educativo. Yo me voy a por aquí porque así vais a poder ver a todos los autores eh, perfectamente desde todos los ángulos. Y os voy a contar que vamos a hacer esta presentación en tres partes. Una, vamos a tenerlos aquí castigados hablando, cosa que a algunos parece que no les gusta mucho todavía, ya no les no gustará. <risa> eh, luego vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, por si alguien quiere decir, ostras, ahora no tienen más narices que contestarme. Y luego por último, eh, si alguien quiere que ellos os firmen los celulares o lo que sea, eh, podéis hacer a centrar en el libro allí detrás, que estará Tico, que ahora no le, le voy a trabajar en algún momento, y serviremos un minuto y aquí podremos charlar y estar a gusto un ratito. Bueno, eh, por supuesto, eh, os comento que estamos en aire de encuentro, que estamos en Zurich Valencia, y como veis, Zurich Valencia tiene una sala magnífica con cuadros del, del autor Rodolfo Navarro, y que todo esto, está estar aquí, gracias a María Víctor, que es la responsable de Zurich. María está también, no la veo, pero debería estar aquí, y cuando entre, os, os, diré, os diré quién es, porque es la persona que hace posible, posible todo esto. Eh, os voy a dar un poquito de margen porque yo antes de hablar de los autores quiero hablar de la, de la editorial, porque muchos no nos conocéis. De hecho, estamos en eso, en que se nos conozca. Eh, nosotros somos Vivaldesis, somos una editorial valenciana, afincada en Villarreal, y que desde ahí estamos intentando lanzar un producto que funcione en Tebascat. Eh, nosotros lanzamos el. Sí, sí, sí, sí. Ahí ha pasado una línea de romántica, cosa que no teníamos, colección de romántica. La empezamos con el libro de Cori que está aquí con nosotros esta tarde, la autora de la colección de esqueletos. Continuamos con el libro Adora Amor, de Yolanda Quirante, que no ha podido leer. Y después se nos ocurrió la loca idea de hacer un cercano literario. Entonces, lo que ocurrió es que dijimos, una historia de boya real, Vamos a lanzar un militar en de toda España. ¿Alguien nos va a hacer caso? Pues el primer día, como se cuenta, por él. Ficaba claro, diciendo, uy, ¿de ¿dónde nos hemos metido? Total. Pues que al final recibimos unas 500 historias. Pero había mucha gente que no entendía las bases, y aunque les llamábamos para decir, oye, es que no te puedes pasar de caracteres, no te puedes pasar de página. Ellos requieren una otra vez no devolver el manuscrito Me han dicho, no, no, ¿alguien de no vosotros se ha un en ese sentido? Sí, yo Sí, sí, Han dicho no, no, y no. sí sí, sí, sí. Los chicos no, ¿no? Yo estuve leyendo el texto que sí, dicho todo... Ah, sí que se devolvía. Perdón, que me han dicho no sé qué. Bueno, con paciencia al final, tuvimos 400 manuscritos que entraban más o menos en el concurso. Y de esos 400 seleccionamos 150. Con la actualidad especial de que podíamos elegir dos manuscritos de cada autor. Cosa que no es muy habitual, porque normalmente los concursos no hacen una historia o un manuscrito. Y a nosotros, que también somos participantes del concurso, pensamos si mi historia es mejor que la de otro, ¿por qué no la tienen que Por pues eso vimos esa oportunidad, ¿no? De hecho, varios de nosotros pedidos dos manuscritos publicados. Bueno, el tema es que el concurso se lanzó en noviembre los libros eh, los, las obras acabaron de entrar en enero, el 10 de enero y el 9 de febrero el libro se presentó en Madrid en el tercer encuentro de Progras, donde, bueno, saben muchos de los muchos entonces, bueno, con eso lo que quiero decir es que la editorial hizo un gran esfuerzo para corregir de alguna manera, unificar criterios lingüísticos de alto. Etcétera. Sí, sí, nos ha dado una y en menos de un mes tuvimos el libro preparado y lo tuvimos listo para Madrid. Además, el libro eh, está a la venta en principio en todas las librerías de España, con la dificultad que la distribución significa, pero cualquier persona en cualquier punto de España puede tener que leer el libro ahí, y sin detrás. Está a la venta casa del libro, en revista está la con lo cual está incluso en una muy buena promoción. Y todo esto, al final hemos conseguido que un libro de 320 páginas esté a la venta 13 por 14 euros. Lo cual, según todas las librerías, está muy, muy bien. O sea que no es fácil para el título. Bueno, dicho esto, presentar la editorial, presentando presentado editorial, presentado el libro y presentado la edición, voy a presentarnos a los autores que tenemos hoy. Como alguno está un poquito nervioso, yo os quiero que les aplauso. Martín Llopis, a su lado Baltimore, Baltimore, a su lado Raquel Campos, Sammy Eselin y Paco Guerrero. Aquí tenéis a los cinco autores que estarán con nosotros, que nos van a contar muchas cosas, porque además no solo vamos a conocerlos, ¿no? sé que muchos están viendo el si que hoy vamos a compartir un poco lo que es el esfuerzo del actor y el esfuerzo del actor que está intentando llegar Lo que eso también queremos que, que nos habléis un poco eh, Vamos a hacer unas especies de preguntas por rondas eh, y si queréis, eh, si os parece bien, vamos, vamos a empezar desde aquí que veo más cerca eh, En el caso de Francisco Martínez, eh, nos podrías contar un poco eh, quién eres tú, de dónde eres y un poco, ¿qué hiciste literariamente antes de llegar a 150 cosas? Vale, yo... Eh, Pero, habla alto. Vale, eh, eh. <risa> eh, Yo he sido en Valencia. Eh, antes de 150 cosas he hecho las cosas, realmente. Llevo un año de diciembre a escribir. He eh, hecho un curso eh, con la profesora, la profesora de, de Raro, que no soy yo, claro, que son los participantes en el libro. Y finalista. ¿sí? Y de ese curso salió un libro en el decir? Sí, la editorial vale. para C, que es Intachables. ¿Santilus Intachables? Por el que dice este año, ¿no? No, no es un estadio, Y luego también he estado en el año, que era el reace, que era Consejo Sueños, cuando yo también fui seleccionado. Y trabajamos en el marco de un año. ¿Y un año ya se fue seleccionado? Sí, tres o cinco, porque uno no me ha dejado bueno, eh, Bueno, pues nada, gracias a todos por estar acá y gracias porque está muy bien, te quitas mucho ánimo. Eh, bueno, yo empecé camino literario hace tres años, también un blog y compartiendo las cosas que se me pasaban por la cabeza. Ese mismo año participé en un certamen literario organizado por la editorial Literae. Salí seleccionada también, pero bueno, no. El libro no se le dio mucha difusión, pasó sin pena ni gloria. Nada que ver con lo que está de Valentis. Y nada, tengo muchos más en el cajón, pendientes de que me anime a participar. Y bueno, en unos meses saldrá una antología solitaria que estamos organizando con, para el edificio de una amiga. ¿Para qué? Bueno, yo vivo en un de Caganesia. Y, y bueno eh, empecé hace muchos años eh, a raíz de, de un, un foro un foro de, de romántica donde la gente eh, compartía los escritos y entre nosotras las foreras nos comentábamos y bueno y ahí fue donde me animé a empezar me ahí colgaba mis relatos cortos cortos y, y bueno luego me animé a hacer el blog y poco a poco fui eh, estado participando en varias antologías este año y bueno tengo un libro publicado que he acabado con, con, con la editorial hace poco que como ha dicho yo pues no han hecho trabajo de promoción ni me han hecho nada entonces pues bueno también tengo cosas para en el cajón esperando oportunidad y sobre eso vamos a hablar. de, de una pregunta sobre los cajones secretos. Sabi, ¿no? eh, hay mucha gente que te conoce. Pero... Bueno, yo soy de Valencia, aunque pues, vivo en un pueblo de aquí, es un caso, sobre mi carrera literaria. Ya hace años, autopubliqué, lo he quitado, está en corrección. Llevo escribiendo desde que tenía nueve años, pero la verdad es que nunca he dado el paso de de publicar nada ni de mandar nada el culpable mandará estos dos relatos y la novela que publico mañana es mi marido él me dijo que lo mandaba, lo mandaba tengo el ordenador lleno de trabajos, me encanta escribir es una vía de escape eh, ahí hay muchos sentimientos yo, me, yo escribo lo que es en realidad y ficción todo el mundo mezclo las cosas y... de ahí salgo. Para escribir estos dos relatos escribí 50 páginas. <risa> <risa> pues solo quedas tu patrón. Cuéntanos tu historia literaria. Bueno, mi historia literaria es un poquito más amplio que el de ellos, pero eso lo hace la edad. <risa> por algo había que empezar. Eh, yo sí que había escrito... Yo sé, pues, bueno, he sido profesor de Lengua y Literatura en la escuela de la de Cheste. Y entonces, claro, llevó, llevaba ya pues, 38 años de docente. Entonces, cuando me jubilé, que fue hace 5 años, es cuando realmente yo empecé a escribir literatura. Porque sí que tengo, tenía cosas escritas antes, tengo una versión, la única versión dramática completa que hay de la de la de Pulejo, Matina, Pero bueno, y luego cosas de tipo técnico. Y cosas de teatro. que Es algo que me he dedicado durante 30 40 años en la enseñanza. Pero realmente a la literatura ha sido los últimos cinco años. Y me ha ido muy bien porque los tres primeros textos que escribí los tengo ya. Entonces, eh, gané el Gaceta de Salamanca hace cinco años, al año siguiente gané el encarnado de León de Melilla, que es un tema muy importante, y eh, el año pasado, en el mismo día, me entero de que había ganado el Martín de Mena de la de Murcia, y el mismo día me entero de que soy finalista de Blara, con el anarquista que vino a, matar a la noche. Y ese es un poco que... Eh, ¿Qué es lo que Un poco. Pero es lo que se va a correr. Pero es... ¿Qué es lo que se va a correr? No va a correr. No es lo que se va a correr. En algún momento es una mujer que es lo que se va a engañar y entonces pese a eso decide seguir con sus vacaciones, siempre al más con él. Y entonces ahí donde ella, ahí está donde ella cubre de vacaciones, se le ocurre una cosa que bueno, es que no es el leer. Es donde está están medio de la historia. Exactamente. Eh, Luke, en tu caso tienes dos historias comunicadas en el libro. Una se llama reencuentro y la otra movimiento Nacional. Cuéntanos un poco de qué va cada una y dinos si hay alguna relación o, o todo lo contrario. Eh, no. Ninguna eh, una de las dos es erótica, no voy a decir cuál, así las dos. Eh, bueno, una de ellas va de sobre un chico que está enamorado de una chica que va siempre a su bar. Y la otra es de dos amigos de la infancia que se reencuentran después de mucho tiempo. ¿Y la erótica, cómo <risa> es que erótica? ¿Con lo que es erótica. Es bastante erótica, a ver. Teniendo en cuenta el poco espacio que tenía, sí. es bastante erótica, aunque poco comparado con los otros. Ah, poco, para <risa> El equipo de, de corrección de la editorial y los jurados, pues claro, estamos siempre desarrollando por la mesa de la editorial o sea, bastante, bastante, bastante, En el caso de Raquel Campos eh, se da la, la circunstancia especial que es una de las finalistas de, del libro. Con lo cual su relato está entre los primeros del libro y, y el de la élite, entre los más, entre los más eh, Son El relato que es finalista se llama Sintiúrnos ha encontrado, pero además tienes otro segundo relato musical que se llama Música y Amor. Eh, ¿Cuál es la música de esta relación? Sentimientos Encontrados es, es mm, eh, un encuentro entre dos, eh, un chico y una chica que están en un club de lectura y comentan un poco, analizan un poco eh, la obra de Llenar Austen, Persuasión. Y es un poco el chube de opiniones entre los dos. Y Música de Amor es eh, una boda y ahí se encuentran unos amigos, unos, una chica y un chico amigos de la vida. Y bueno, entre ellos su cara... Espera, sorpresa. Mira, yo eh, con estar dentro del libro ya veo que hay un misterio de Y una pregunta. ¿eh? por qué crees que, que destaca ese relato sobre el otro? Pues? Así van a encontrar la diferencia? Porque yo te aseguro que en los informes que tenemos sobre el relato, el detalladito. De... Sí. Yo a lo mejor, ni, no sé, me voy por el tema de, del análisis de la obra de, de, de, de Norte. Sí, sí. Y el tema entre ellos, el diálogo entre ellos, me tengo que por ahí. Puede ser, no sé. Una vez supiste que eres analista, te dio por revisar los relatos y ver cuáles eran las diferencias o, o sí, ver por qué sí, sí, sí. Sé. ¿Sí que lo dijiste. ¿Y qué? Para hacerme lo no, claro. ¿Y, y... Porque no me lo tenéis. ¿Y la conclusión? No, bueno, a mí es que mientras los escribía siempre me gusta más sentimientos encontrados. Ajá. El otro, bueno, surgió y, y lo vié también. Pero el primero era sentimientos encontrados. Ya. Ese fue y... el se no. no. Bueno, Sami. Eh, Sami tiene también dos relatos publicados. Uno es Descubriendo a y otro el beso. ¿De qué van estos relatos si existe relación entre ellos? Sí, existe relación. Muchas relaciones. Más, lo que decía antes, los relatos han salido de 50 páginas. ¿De qué van es una chica y llega a una ciudad nueva? Sufre un accidente, que no le pasa nada, es un mal bicho tiene es muy mala leche. Y justo empieza a trabajar en una empresa y el que la ha atropellado es súper Y no puedo decir de qué mal, de cómo... De, ya, no puedo Es que si hablo del otro se sabe lo del primero. No, no puedo decir mucho. Exacto, hasta aquí puedo leer. Un relato con de Rosas, se llama El Perfume. ¿Cuál es el argumento de este Bueno, el argumento es un argumento clásico, el romanticismo no es una cosa solo del siglo XIX. Es decir, los toques románticos siempre han existido. Entonces yo he cogido un personaje literario que todo el mundo conoce, que es Calisto, Calisto y Malibero. Y Calisto que queda. Eh, que pasa por delante de la casa de Belidea, pues entonces se enamora a primera vista y lo que hace es esperar por las mañanas que salga pero resulta que lo que sale de la casa de eso eh, aparentemente es un hombre y ese hombre se va a, a la facultad eh, a clase de matemáticas con el famoso matemático judío Abraham Chacu. y entonces él duda de si realmente eh, es pelivea o lo es. Total, que se va, eh, todas las mañanas espera hasta que un día decide seguirla hasta la misma clase. Efectivamente entra en la clase. Eh, los bedeles eh, son los que daban en, pasaban lista para saber si podías entrar o no entrar en clase y si ibas bien vestido, porque si no vas bien vestido no te dejaban entrar eso era la costumbre de la universidad de entonces y oye el rey dice, me libeo pero no es me ¿Vale? entonces duda entra se pone detrás huele el perfume dice, es me libea". y hasta aquí puedo contar eh, además además eh... En tu caso, tú nos habías escrito un texto eh, para hoy, ¿no es así? Sí. Eh, ¿Te parece un buen momento para verlo? Bien. Esto es realizado específicamente para este año. Se titula 150 rosas. Y aquí pues, hay más de cuatro, porque como hay más relatos, hay relatos dobles, pero no hay seis o siete relatos. Ocho relatos. Ocho relatos aquí entre los de la mesa. Pues De los 150, ocho va por ahí. Las va contando una a una, mientras las corta, antes de que salga el sol para que no se marchiten. Comprueba con pungido que solo hay 149. A maestresala no se le escapa una, nunca tan bien dicho, e irá con el chisme a la oreja del monarca. Si fuera un simple jardinero y no quien es, esa rosa de menos le costaría la cabeza. Falta cinco horas para la comida, tiene tiempo de sobra. se encerrará en un aposento y ordenará que no lo moleste. Debe arreglar este contratiempo, le puede suponer la destitución de su cargo. Las 149 rosas impregnan de sutiles fragancias la espaciosa mesa real. Sospecha que de un momento a otro le lloverá un reproche. No ocurre nada durante el banquete. Tal vez la rosa ha pasado desapercibida. De todas formas, va a prevenir. En medio de la distendida charla de los postres, el rey lo manda a llamar lo sabe, piensa se lo ha dicho el soplón del maestresala. habéis roto el protocolo regio reforma al monarca no hay 150 rosas, falta una lo sé, majestad, pero he fabricado una mucho mejor entonces, ante el rey Felipe IV la reina consorte Isabel de Borbón el conde duque de Olivares el pintor Diego Silva Velázquez y unos cuantos nobles que no comprenden el sentido de la expresión «he fabricado», Francisco de Rioja, hijo de un humilde albañil sevillano, pero en el presente bibliotecario de la corte, clérigo consagrado y asesor de la Santa Inquisición, se levanta, abre un pliego y recita el poema cuyo perfume perdurará por siempre. Pura encendida rosa, émula de la llama. Bueno, ahora vamos a hablar de, de una cosa muy importante y es que vais a ver cómo cambia la, la vida de los, de los autores con, con pequeñas cosas como concursos que llegan a tener resonancia. Eh, la pregunta que vamos a hacer ahora es eh, ¿Cómo llegáis a 150 cosas rosas? ¿Y qué cambio ha significado en vuestra vida o en vuestra carrera literaria? Si de alguna manera esto os ha provocado un sentimiento mayor de, de ser escritores y si de alguna manera os ha motivado para avanzar más a, a, a, a la escritura. Por ejemplo, eh, Francisco, en tu caso, ¿cómo, cómo llegas a 150 rosas? sobre yo como hacía yo gracias a Rosario Raro porque hay una, una blog que se habla de donde se cuela lo que son los recursos y la las aplicaciones y todo eso eh, mi sorpresa mayor fue el día que fue que yo tengo Facebook pero yo no Facebook y Twitter nada en un mundo ajeno sí. a la, la, la, de, sí. el de mis sorpresas fue ese día eh, cuando me quedo por la noche y lo que fue muy interesante es que me dejó que el sol estoy criticándome por pues, estar como separado en este libro entonces empiezo a ser consciente de la reproducción que tenía en este libro que estaba muy bajada, no lo sabía eh, para mí realmente es un buen cambio porque yo no me he pasado a la señora, la vio a la pastora y me he en un libro donde también ha publicado, también ella ha orgulloso de la, la parte, compañeros que tengo aquí, que son grandes escritores que llevan de a las historias y que están entre ellos, para mí es casi bueno. ¿Ya hemos tocado esto más para el libro? Sí, realmente sí. ¿Hay un cambio entonces de ver si se ha en este libro o si no es el que se ha producido? ¿Posiblemente? Sí, porque es ese cuidado que vamos tomando para el libro de y. Que tienes cosas interesantes de contar, que no simplemente lo que presentes a tu pareja o amigos, si te dicen que está bien, sino que ves que realmente gente capacitada de ahí. Es que selecciona y es un placer. Bueno, en mi caso. Eh... Pero Ale no. sí, sí, sí. Lado, de otro lado, del autor. Entonces, creo que eso es fundamental. El editor que ha estado en el otro lado entiende lo que es <risa> Bueno, y además yo siendo finalista a Pues Bueno, yo llegué a la Ciencias de la Rosa por un grupo, un grupo en Facebook que bueno, nos enseñaron allí y había varias compañeras que participaban que también estaban en el libro. Y bueno, pues me animé, me animé un poco. tenía mis dudas al principio, pero dije, bueno, me animo y si tiene que ser será y si no, pues no pasa nada, pues otra oportunidad tendrá. Y, y lo que has dicho que, que te cambia mucho la, la vida bastante. Sí, porque yo como ayuda, a mí también me llamaron de Madrid, una amiga, y, y bueno, no pudo decirme mucho, pero lo primero que me dijo, que era finalista, yo me quedé, vamos, muerta, no sabía qué hacer ni, ni a quién decírselo. Y bueno, primero que nosotros me mi marido llorando esa ella que, que me haya llamado, qué tal. Y bueno, luego cuando vi el, el vídeo que lo en el, el Facebook, ¿no? eh, bueno, me emocioné muchísimo. Me emocioné, me emocioné. muchísimo a ver el vídeo y bueno, y sobre todo a, a ser la, la primera a que nos graba Sergio, me parece que fue una sorpresa enorme, yo me lo pensaba, yo con estar dentro de hecho antes ya era un logro fantástico. Mucha gente. ¿verdad? ¿Conocías o te conoció la en rosas? no, ha no, no, pero espontáneamente quiero que han producido una especie de fantasías entre toda la gente, y ha sido eso? Bueno, yo sé, aparte, yo, yo desde que ya el Facebook, eso... Es que, ya lo digo, es que no para rechonar el móvil. Bueno, yo persona, no, no me voy a tomar el móvil porque no lo compré, no, ¿no? Me volvería no, yo, <X1> sí, no. yo no voy a abasto, Pero bueno, que sí, lo que estoy dicho pues yo yo creo que es una gran oportunidad, porque yo, sí, es, yo desde que empecé, soy muy crítica con lo que hago y me quedo con la duda y la verdad es que esto es una gran una gran y en plan, una gran ayuda para conseguir adelante. Te das cuenta de lo que haces, lo escribes. Y para mí, para mí personalmente ha maravilloso. Me veo Sandy. Eh, ¿Cómo te enteras tú diciendo que la... no bueno, te es que no me acuerdo si por Facebook o en alguna presentación de Facebook. ¿no? Que, que se cámaras por toda ¿Todo el, el, ¿No? el que no que la, la verdad es que no me acuerdo porque me porque como dice estoy en todos sitios. Pero no es por nada, es porque me gusta mucho socializar, aunque bueno, mucha gente no lo soy, pero me gusta y yo creo que conociendo a las personas, no solo viendo una imagen, sino conociéndolas puedes saber más de esas personas. Y escribir el relato, escribí lo que de 50 páginas para un relato, yo no sabía si podía mandar dos. En la segunda presentación que fui de Pony. Me enteré que se podían mandar dos, entonces, un relato, que es justo seguido, o son sea, seguidos los dos relatos. Y los mandé. Yo nunca pensé que fuera seleccionados, seleccionado. Yo los mandé porque pues, mi marido decía, salga, los mandas y los mandas. Y los mandé. Pero yo nunca, además, hasta el último día, yo no iba a ir al encuentro acá. Yo decía, ¿por pues, qué voy a ir? Pues primero no conozco a nadie. Y lo llegué en el libro y no podía salir. Me lo pasé fantástico. La verdad, me quedé un palito de tren alucinante, pero yo me lo pasé genial. Y me enteré estaba en el libro, porque mi amiga Isa, está ahí escondida detrás de mi cámara, eh, vio el, el papelito donde estaban todos los números y mandó, ella primero mandó el WhatsApp y luego me lo enseñó. O lo mandó a Facebook y luego me lo enseñó. Y yo no me lo creía, además, yo mi libro se ha empezado a firmar hoy con los compañeros porque. Yo me iba, en ese momento me iba. Yo casi no iba ni a ver cuando decían las cosas. Y me esperé y me esperé, perdí al... Y nunca me lo creí. Y ha cambiado mucho. He conocido gente maravillosa. Estoy haciendo una super biografía de todos. Eh, la primera persona que salen en la biografía es Di Valenti, la editorial, y el editor, Sergio. Hay que decir que yo me enteré de dos semanas antes que publicada con Adel mi novela, que me sale mañana, y luego me enteré de esto y fue todo seguido. Es como vivir en un sueño porque yo no creía. Que mis escritos eran para mí, para desahogarme y ya está. He conocido gente maravillosa, compañeros, pero la verdad es que a Sergio. Bueno, lo vuelvo a loco. Eh, a Sergio le he cogido mucho cariño, pero eso lo sabe ha demostrado que no es un editor cualquiera, sino que está ahí. Es una persona con la que puedes hablar, a la que puedes volver loco. Y yo sé que puedo volverle loco. Tengo compañeras de editorial, porque yo, aunque sean dos relatos, son compañeras de editorial Maravillosa. Que, bueno, esto sale aquí, lo saben muy poca gente. Van a ser las dos primeras entrevistadas de la primera revista que hemos sacado nosotros. Una revista literaria digital gratuita. Y van a ser ellas, con Conillet y Yolanda Kirán, van a ser las primeras entrevistadas de la entrevista. Como compañeras, la primera presencia de la entrevista. Gracias. ¿Es el que es Sí, ¿Lo pongo en Facebook. Y además, mañana tiene la presentación de su turno. Sí, mañana a las 7 de la tarde tengo la primera conmigo. Se me ha pintado el fin de semana. Mágico. Y el día 20 de la mañana, el mes mágico. Tuo, yo, tu, mira, sí. y por yo he llevado concursor en el año. Di... una charla en la UG en Castellón para enseñar la novela de y salió Raro y Petra cuando acabó todo y estábamos en la cena y nos hemos presentado aquí un montón de la gente ahí en la muestra ¿por qué no escribí y lo presento pues, si tengo tiempo lo escribí porque estaba terminando de una recita de la vela, y entonces, lo... pero bueno, saqué el tiempo y lo escribí y os lo mandé o sea, me fui a ganar, ¿eh? Y luego, eh, cuando salió la lista, que no se me ha la si fue tu página o fue la vuestra, pues cuando salió la lista... Sí, pues entonces, un bueno, antes, día antes ya me empezaron a llegar los correos desde la buque de Castellón, de Rosario, Pascual, más y tal, con todos los del curso que, que habían si los he y de ahí aparecen en el nombre de los una persona con tanta trayectoria, ¿qué aporta presentarse a los libros de libros? Esto te obliga a escribir determinadas cosas que tú normalmente no escribes. ¿vale? Porque mi línea de escritura no es esta. O sea, no es que vaya a buscar romántico, que los hay, pero, pero para otro año iré preparado. <risa> el bueno, próximo año iré preparado. Es estupendo. Eh, como son muchos, yo tengo preparadas dos preguntas más para cada uno. Hay una lista que se hará mucho la presentación, pero son dos preguntas eh, fundamentales. Una es, eh, ya no solo qué esperáis del futuro, sino qué deseáis del futuro. Y me gustaría saber qué tenéis ganado en las próximas. Empieza los, los, los, los. artistas. Que aquí lo que se el campo? Pues, ahora mismo lo que hago es intentar participar todas las semanas en Datos en Cadena, por lo menos no digas el primer alza de la semana. Porque es lo que han pedido los compañeros escritores, como está que por lo menos escriben olvidas vaso es el alza de la semana. Porque si no escribirías escribía, algo cuando veo concursos, <coughs> o que también eso algo Y espero del futuro, pues es como estaremos todos los ¿Vas haciendo cosas que tienes acumuladas o vas creando nuevas? Sí, pues, voy creando nuevas, no creando nuevas. Antes guardaba, no bajaría a Facebook, guardaba mis pero lo va todo. Entonces voy creando Ah, sí. sí y que la... eh, eh, ¿Tú de, ahí? Ahí? de los cajones? un poco. Pero hay una novela de época que está esperando un momento de centrarme porque necesita mucho documento, quiero poner que el próximo año <risa> you <laughs> Que aclare el país ¿Qué? Argentina de Rosario Ah, porque de Valencia ¿no? <risa> tiene que llegar a Argentina, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Hay alguna otra Argentina por aquí? Una, dos, tres Bueno, Raquel ¿Cuántas sobre tu sobre tu afro y sobre tu título? Bueno, mi título porque este es de esta línea. hasta ahora, como he dicho antes, es, relato novelas cortas eh, y procuro escribir eh, todo, cuando, siempre que puedo. De hecho, participo en dos o tres proyectos que suelen hacer en ejercicios mensuales eh, y uno de ellos es una novela en conjunto, con 10 personas, Entonces, intento escribir eso y aprender cosas nuevas de, de otros conceptos. Y bueno, sobre la, novelas largas, pues tengo tres eh, que están ahí. Cada una están a medias. A medias. Están a medias. Ajá. Pero bueno. Están. Bueno, al... No, no. se sintió todavía así, no. Ya. No. ¿Lo cambiaron? Es? Eh, están, o sea, todavía no las he terminado. Ajá. Están todavía en el sentido de, de, de acabarlas. Sí. Me gustaría acabarlas. Tener a acabarla porque son en los que tengo mucha ilusión, me gustan mucho, fotos de época. Eh, no, intentaré intentar trabajar en ellos. Y habiendo sido una de las finalistas, ¿te ves eh, trabajando solo en la escritura? Yo creo que no sé. ¿Lo ves, no? Un poco de no, ¿Te afectado un poquito eso? Soy muy negativa. Soy muy negativa <risa> y muy crítica conmigo misma, entonces no sé. Si es, pues me alegraré mucho si puedo tra trabajar de esto y porque me gusta. La uh -huh. no verdad escribir es una cosa que, que siempre me ha gustado. Eh, es algo que siempre ha estado ahí, pero que de, de, de hace unos años para acá eh, lo estoy desarrollando. Uh -huh. y mi, mi sueño sería ese, publicar. Sabes que tienes un correo abierto para cuando que quieras enviar la nota. ¿Tú esperas el futuro que además de verlo todo tiene alguien? Yo espero seguir aprendiendo. Yo creo que cada experiencia nos enseña algo, cada compañero nos enseña algo. Seguir conociendo gente y seguir aprendiendo. Cumplido está. Estoy la novela, está cumplido. Como soy mi madre, criar un ufo, plantar un árbol y escribir un libro. O sea, cumplido está. Espero. Yo espero seguir con la gente y aprender. Pues todos tenemos algo que enseñar. La gente dice, yo lo sé todo. No. Y mi cajón. <risas> Tengo cuatro novelas en marcha. A la vez. Eh, dos de ellas son las siguientes a las que publico mañana. Una es la que sí? O sea, la que los dos, que las dos están aquí. Y otra es sobre una niña. La historia de una niña es romántica, o sea, realmente es la historia de su padre y de esa niña. Sol, yo tengo el defecto, no sé, en casi todas meto cosas paranormales. Y es porque son muy reales y necesito que la gente también desconecte de lo que puede ser real. Se, se mezcla entre los dos mundos, lo real y lo paranormal. En mis novelas, mi novela la ha leído mi madre, la que compañera, mañana, y según ella, hay mucho de mí. No puedo decir... no, yo, yo como ya la tengo, le doy con atención y la comentaré. Lo que comentar un detalle de Sammy, que es cuando sale alguna cosa suya en el, en el Facebook y publica alguna foto con algún libro, y digo, vamos a ver cómo ha destrozado el libro. Xavi es la persona que más maneja los libros y más los destroza. Si os fijáis en la mesa, los libros de los otros autores están en perfecto estado, pero el suyo se ve que ya ha notado el magnetismo y ya se levanta la tapita. Para mí eso sí es sobrenatural. Cuando el libro de 150 de rosas se lo había hecho lo tenía día a día. Leo y releo los libros yo antes de hacer una reseña, bueno mis reseñas no hablan en sí, yo no hago una reseña de. En el libro ponía, os odio, esas reseñas hacen mucho spoiler. Yo pongo lo que me gusta y lo que no me gusta de cada personaje y del libro. Yo no pongo lo que es, sino, si me gusta o no. En la revista salta la reseña de Ponio, que está en el blog. Y la de Yolanda. Pero ya digo, yo mis reseñas son muy cortitas, por sobre yo no quiero hacer spoilers. Los libros fuentes, estoy 20.000 cuentas para asegurarme que vaya. Pues si, sí, diciendo pues sí. del revés pasa como con los cassettes, que te encuentras algo extraño. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Paco, en tu caso. Yo tengo dos cajones porque me acaban de dejar el libro que has guardado antes, pero lo leeré también con mucha atención. ¿Y qué esperas del futuro y qué quieres guardar? Guardado, no puedo dar el título, acabo de presentar una novela histórica al premio Alfonso de Simón Sabio. No se puede dar el título porque esto está grabado y entonces te liquida y rápido. Si sí. sí, aparece tu nombre por algún sitio. Eso es lo último. He eh, tardado un año y dos meses en escribir el libro. Porque yo soy de los que me levanto a las 5 o las 6 de la mañana. Yo digo 5, 6, 7 horas al día a escribir para escribir y tres o cuatro más para leer. Es que la problema es eso. Eh, con la novela histórica te tienes que documentar y se pierde muchísimo tiempo. Se pierde muchísimo tiempo, pero ahora investigar disfrutando de la literatura? Y para descansar, pues, lo, que hacía, lo que hacía cuando ya me cansaba de escribir y dar, eh, era dedicarme a escribir buenos relatos, que he escrito cien al mismo tiempo que escribía la novela. Vale. Este Escribe, escribe, para escribe, escribe. Escribí, escribí, escribí a los microondatos, cortitos. Y ahora estoy en periodo de descanso porque he acabado. <risa> Pero bueno, ya tengo la próxima novela en, en marcha también. ¿Y algo de teatro? Del teatro es que me he retirado. Del teatro me he retirado porque han sido muchos años, han sido casi 40 años dedicados al teatro, infantil y juvenil. Uh -huh. Y lo único que participo, también por obligación, por, por enseñado, por amigos, es en, el, en los posgrados de teatro que da la Universidad de Valencia, pues me toca dar un módulo de los grandes directores de teatro del siglo XX, y eso es lo único que hago. Y si me llaman a otro sitio, que normalmente me suelen llamar, pero solo doy ese curso, ya no quiero nada Hay algo interesante con el asno de Apuleyo, ¿no? El asno el de Apuleyo... Sí, tuve problemas en la, a la hora de la publicación, porque había una, una escena de eh, sexo explícito con el asno, como sabemos, y, y no me la querían publicar por eso. Y dice, pero esto, y dice, no, no, es que esto depende de cómo lo hagas. Si tú montas el plan de humor con los niños, esto se desdramatiza y, y la gente se lo pasa bien, y si lo quieren montar en otro sentido, pues se lo pasa mal. Si no lo publicas, sí. Que se publicó y además se estrenó que se estrenó en el teatro romano de sacú. O sea, esforzado y encima teniendo problemas. Es la vida de y con la, y con, la única con la única versión dramática que hay de por porque no hay ninguna. Bueno, eh, las, las fieras están, vamos, eh, agotándose. <risa> Bien, vamos a esta respuesta. ¿Por qué recomiendais 15 años? Y empezamos pronto. Yo lo recomiendo principalmente porque hay gente con muy buena calidad y teoría que me ha recomendado por compañeros que realmente es súper bien Estoy repasando todo, revisando cómo escriben y intentando cosas los Porque hay de todo un poco, hay relatos de amor, relatos que la de llorar, relatos para reír, para pasar un buen rato y conocer a los autores sobre todo. Pues es un libro que al tener relatos a lo mejor quien no le gusta mucho la literatura y le cuesta meterse en una novela larga eh, encuentra fácil su lectura y se encuentra con mucha variedad de, de relatos entonces se le hace muy ameno leerlo y luego mucha calidad mucha calidad y mucha, muchos autores que escriben que, que, que, que, que muy bien hay relatos realmente de dictarse el sombrero a su potencial. ¿Sami? Yo coincido con los compañeros, hay grandes autores, muy buenos. Y aparte, puedes. Lo que decía. Eh, puedes dejar el libro en un relato, saltar de relato a relato, cambiando de relatos y descubrir muchas cosas. Veamos que, que estamos eróticos la verdad a mí me ha gustado mucho está la prueba el mío no me lo leí ya me lo sé aquí la seguridad de la experiencia yo recomiendo este libro sobre todo para leer en la cama antes de dormir ¿vale? porque eso yo es lo que hago yo novelas en la cama no escribo no leo nunca no leo nunca porque que, pues, luego no sé dónde ha acabado mientras que en los cuentos yo voy a hacer un esfuerzo que se me están cerrando los ojos acabo aquí que me faltan diez líneas acabo, dejo ahí y me duermo ya con el relato leído cosa que con una novela luego tienes que recordar o tienes... por eso lo eh, recomiendo fundamentalmente ya no porque yo estoy que eso no se puede decir sino Precisamente por esto, porque es lo que yo hago, es leer eh, libros de cuentos, de microrelatos, eh, para dormir. De, de, de los de y aquí puede ser bien. Bueno, pues espero que, que os hayan convencido los autores. Eh, ahora vamos a entrar a, a la parte más dura, que yo, eh, depende de lo buenos o malos que eh, sean, a las preguntas de los autores, si es que hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacerles alguna pregunta a los autores? ¿Algún autor? Pues yo sí te quería preguntar porque me ha llamado la atención siendo literatura romántica y me ha gustado ver a los caballeros entre los escritores. Entonces, bien eh, ha dicho Paco que no se dedica actualmente a la literatura romántica, no sé qué pasa. Yo creo que lo habéis hecho por el concurso, claro. Porque también son ejercicios que porque el escritor me imagino que es bueno que se de todo. Pero, resolviéndome a la cita, vosotros dos pienso que no os dedicáis, pero quizás y así más, cuando escribís este tipo de literatura, ¿lo hacéis pensando en un público femenino? Yo no, salió esta misma. La protagonista está en esta sala. O sea, solo tengo que decir eso. Claro, está, eh, la protagonista está inspirada en una persona que está en esta sala. Y salió. Eh, yo vi un anuncio de... no sé si era pite o así. Y el protagonista me llamó mucho la atención y la chica tenía que ser como mi amiga. Y tenía que ser una persona fuerte. Y lo escribí porque necesitaba sacarlo. O sea, lo tenía dentro, de noche me, no podía dormir, cogía el móvil y me mandaba por, por Gmail lo que se me ocurría a mi propio Porque claro, si entendía la luz me tiraban del cuarto. Entonces, claro, yo escribo pensando en mí, más de gustará o no gustará. Como he dicho antes, yo no esperaba que entonces a mí ha sido una sorpresa. Yo, claro, que también. Yo creo para mí, en principio, me no. gusta. Quiero que me guste a mí el resultado. Eh, si me gusta a los demás, me alegro mucho, pero principalmente que me guste a mí. Luego, eh, yo creo que sí que la idea romántica, la romántica la leen unos hombres, Pocos, poco porcentaje poco lo admiten. Pocos lo admiten, pero hay libros de romántica que yo creo que están escritos para que a un hombre. De hecho, los eróticos son muy recomendados para eso. Mi padre es un hombre más mayor, 58 años, y salido de las románticas. Y ha disfrutado con ellas. Mucho... es para ¿Para Sí, para eso la puedo. ¿Podrías explicaros un poquito cómo es el proceso de pasar de 50 páginas a los indicadores? Eso también me interesa mucho ¿Cómo? Para que no hay sorprendido esto eh, cómo hizo para pasar de dos relatos de 50 páginas a, a dos eh, relatos para un curso de dos páginas sin eliminarlas, lo pasé por porque yo quería salir a todo o sea, yo quería salir a todo y claro, estas 50 páginas siguen subiendo los relatos no lo he podido dejar, sigue subiendo eh, seleccioné varios fotos de la novela y fui recortando, recortando, recortando hasta que al final se entendía no la destruía y se podía mandar realmente no sé cómo lo dices mareándola y creo mareando a mis amigas porque aquella hasta allí tuvieron que leer y decir ayudarme bueno recortes recortes recortes, recortes lo que está al día ¿Sí? no ¿Sí? no ¿Sí? vamos a repartir el no. vino tenemos unas papas oh, unas sombritas para ir comando Aquel que quiera adquirir el libro puede hacerlo ahí detrás y los autores os vais a quedar aquí un poquito porque aún tiene que definir ese libro. Y si no, la bueno, eh, yo lo último que tengo que decir es que eh, darle la página web de la editorial, que es ww.alinquis.es, que igual pronto, que que nos están en enviando los relatos, estamos abiertos a que nos envíen relatos, se lo digo a las cámaras, a un que se está viendo, te y, su relato. y bueno, por nuestra parte nada más. Muchas gracias por haber venido y lo último que escribes, un fuerte aplauso para los autores. Sí. sí, una última cosa de. Yo me acuerdo de su relato. Sí. Casi La forma de conocerme. Es algo que vamos a ver, vamos a volverlo a leer es un relato que no que me he leído no porque ya lo digo y voy, está grabado y fue uno que se me quedó ahí. Fue, la forma de conocerse todo es... es mejor porque dices, vale, peleas <risa> no, tiene, no estáis de acuerdo pero hay algo no sabe, pero yo quería, yo sabía, yo lo que yo no sabía es lo que ella Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Claro, por supuesto. Bueno, pues cosas? ¿Qué? si os parece, ahora mismo os vais avanzando con tranquilidad. Nosotros vamos a sacar unos vasitos con y ordenadamente el que quiera venir felicidad la, y la gente, ¿De acuerdo? Gracias. Yo ¿de pasado precioso. Gracias.